estamos con un nuevo programa, una entrevista especial que les traemos de un invitado coreano, panameño, prácticamente que ya lleva tiempo aquí, pero bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Chan Hoon. ¿Cómo estás? Hola, cómo estás pues, Queremos saber quién es Chan -Hoon? Cuéntanos. Bueno, hola, me llamo Chan -Hoon. Soy el administrador y creador del YouTube canal que se llama Yahoo comiste. que habla presento cosas culturales de Corea comparando a la cultura de, cultura de latín y es un we love del normal de mi vida ¿y ya llevas medirte cuánto tiempo en Panamá? cinco años, nueve meses ¡Wow! cinco años y 9 meses y esos cinco años y 9 meses ¿cómo ha sido ese proceso de adaptarte a Panamá? a ver si nos puedes compartir ¿cómo ha sido? Bueno, primero me costó un poco por el clima, primero el clima y el segundo el idioma porque yo sabía español porque estudié en México mi carrera es allá estudié en México entonces sabía español más o menos, sabía español pero español de acá es un poco diferente porque aquí por ejemplo no pronuncia S donde está tú Ajá, no pronuncia ese, eso me costó un poco, y algunas palabras locales, como... Sí, eh, había pocos diferentes entre español de México y español de aquí en Panamá. Entonces me costó, costó un poco, pero sí, fue no tan difícil, pero fue cool y fun. Bueno, para los que lo ven... Yo, a mi parecer, habla un español genial, nos entiende también, nos comprende que es muy importante. Y bueno, sí es un proceso que toma tiempo, ¿no? Y esos cinco años han servido también para que te puedas lanzar con este canal. porque surge ya ya comiste? Porque primero por el situación de pandemia, por un virus. Entonces, empecé a trabajar en mi casa y ya no podía salir más. Solo quedábamos en la casa dos horas al día, hombre, martes, jueves, nada más. Entonces, los demás en casa. Entonces, no tenía una comunicación con otra gente y necesitaba comunicar con gente para no sentirme tan solo. Además, eh, quería mandar un saludo a mi mamá porque mi mamá siempre me llama porque estamos lejos. Nos vemos una vez por un año o por dos años. Estamos muy lejos, extrañamos y mi mamá siempre me llama, ya, chanun, eh, hijo, ya comiste. Como que ya comiste es un saludo muy entre amigos en Corea. No es como solo como estás, ya comiste sigue que estás viviendo bien, estás comiendo bien, te alimentaste. estás una manera cariñosa de, de, de, de, dar, de saber cómo está la persona. Exacto, por eso como que ahí salió el nombre y el motivo para mandar un saludo a mis, papi, mis la, papás. Y la voz de, del canal que sale hablando, ya comiste en coreano, es normal. Como... Exacto, ¡Ah! en el intro que uso yo siempre es voz de mi mamá. Mi mamá vio el, el, el, mi canal, primer vídeo, como dos o tres vídeos no tenía ese intro. Y mi mamá lo vio y le gustó. Y me preguntó, hijo, ¿no tienes algo para ayudarte? Y yo, sí, mamá, mántame una eh, nota de voz preguntándome, ¿ya comiste? Uh -huh. Entonces ahí está eh, mi hijo. Dile a tu mamá que tiene una voz hermosa, porque la voz en verdad es una voz que atrae. ¿no? O sea, tienen que escuchar, tienen que ir al canal de Chamo ya comiste. Así mismo sale en YouTube y ahí van a poder entonces ver la, escuchar la voz de la voz. Eso es un tip que tenía, una duda que tenía yo y que quería hacer la pregunta. Y ahora en estos cinco años, ¿cuáles han sido tus lugares favoritos? Aquí en Panamá, mis lugares favoritos. Mm, el parque que está aquí en Paitía, donde puede ver el mar y el verde, ahí pasan perros y también ver... Entonces, los edificios, entonces, mm -hmm. el, el cielo, el skyline. No, el, skyline. el skyline, más o menos el skyline de Panamá también, igual, y el parque que está aquí, me gusta más, y San Blas, la playa más bonita que he visitado. ¿Y aparte de San Blas, han ido a otras provincias? Eh, bueno, fui varios lugares, así Coiba Santa Catalina, Buquete, David, Cerro Punta. Oh, wow. Anton, sí, soy muy viajero, la verdad, muy viajero. Y Anton, Gamboa, sí, casi todos los lugares turísticos que puedo ir, visité. Ya he sido. Aquí. ¿Y cuáles son tus planes con el canal? ¿Qué planes tienes pensado hacer? Bueno, eh, sigue compartiendo, presentando. Sobre cultura Y también quería presentar sobre la comida Pero por situación de la cuarentena No pude salir Restaurantes no estaban abiertos Así que cuando ya, ya están abiertos Entonces intentaré Enfocar un poco más A comida callejera Local de Panamá también igual Y compartiendo mi vida Cómo voy, cómo estoy viviendo Como mi primer propósito Para que mis papás o mis amigos Que están en Corea o están en México para que me vean cómo estoy, dónde estoy viviendo y cómo estoy viviendo y presentando alrededor de mí. Bueno, ya saben, tienen que seguir Chango, ya comiste, Insta, por si no, no lo han buscado, que en YouTube síganlo, ¿no? así que esta es nuestra recomendación. Y en verdad, Chango estamos muy emocionados porque te tenemos aquí en Cada Acción y tú sabes que a la orden para lo que necesites estamos ahí para apoyarte. Otra cosa que quería también eh, preguntarte de pronto para ver si tienes alguna idea, ¿qué cosas encontraste en Panamá similares a tu país de origen? Aunque llevan, dice que es tiempo en México, ¿no? Sí. Eh, pero para ver si de pronto sabías qué cosas son similares Panamá y Corea. Ah, difícil la pregunta, la verdad. ¿Similares? Será más fácil preguntarme diferencias, okay. pero similares, déjame pensar un poco, porque ahora mismo no me acuerdo. Y diferentes, a lo... y diferentes. ¿Diferentes? Ah, ya, ya me acordé de una ¿Similares? El verano, porque Corea también verano con humedad, con calor, y aquí también igual con humedad, calor y verdes. son similares y. Diferentes. Primero, el eh, sabor, sabor de porque de la comida, sí. ah, nosotros, coreanos, comemos muchas comidas picantes. Uh -huh. La mayoría de colores rojos. Comida color de rojos. Eh, pero aquí no gente no, no puede comer muchos picantes. Uh -huh. Y ah, sabor es primera diferencia y segunda es como ¿El clima, el clima puede ser, porque Corea tiene cuatro estaciones, también frío, con nieve y calor también igual, pero hay época de fresco, que hay muchos colores de naturaleza también, que, y también pueden mirar esquiar, skating y esas cosas, pero aquí en Panamá, bueno, hay artificial en particular, skating y eso. Exacto, de pero, Kikua, ¿no? pero no es igual, no es igual. Y bueno, así es lo que me acuerdo ahora mismo. Pero... No sé si quieres darle unas palabras a nuestros seguidores que son amantes de la cultura coreana, de K-Pop. Yo sé que no hablamos de K-Pop, que tu canal no habla de K-Pop, pero tenemos muchas seguidoras de K-Pop y también de la cultura coreana. Para que les invites también a que vean bueno, hola. Eh, en mi canal, mi canal, hay cosas de no sol, no creo que haya muchas cosas de K-pop, pero si no eh, trato trato presentar bastante culturas diferentes o culturas similares también, comidas o cómo somos coreanos, comparando. Estoy viviendo aquí en Panamá, viendo cosas de Panamá y comparando cómo es el coreano eso es como mi mayor enfoque, por ejemplo, en, en, Corea manejamos a, en Panamá estoy manejando así, pero en Corea manejamos así, o en, por ejemplo, yo fui a la inmigración de aquí en Panamá y me echaron. Cuenta, cuenta, ¿qué, qué fue lo que Me echaron pasó? porque me fui así, con pantalón, así, pantalón corta, entonces en la inmigración me echaron. Aunque sea, era época de corona, el cuarentena, que todo el gobierno panameño decían que no saliéramos, Aún así me iban a poner cita para otro día por el pantalón. Wow. Corto. Estos, y la foto no era de, de aquí. La no de... foto era solamente <risa> aquí. Solamente aquí, pero igual manera me echaron. Tuve que correr a casa de una amiga para... Prestar para pedir un préstamo del de, de, de pantalón largo y andaba el pantalón de mujeres ese día. Bueno, estoy contando de esto, de uno de mis videos y comparando, ah, como si fuera cura, ¿qué pasaría? Así, como cosas de mi vida, pero comparando de mi vida de, del Panamá, dentro de Panamá, pero comparando será de Corea y cómo es Corea. Bueno, gracias Changu, Esto fue todo por hoy, pero sigan a Changu en la cuenta de YouTube, ya saben. Así que bueno, esto es todo por hoy y espero que les haya gustado este, este video. Suscríbanse y también suscríbanse en el canal de Changu. Nos vemos. ¡Annyeong!